Hola, buenos días amigos y amigas del Facebook, del YouTube y del Instagram. A ver cómo suena el micro este de 3 euros de eBay, eBay, eBay, eBay. ebay. Hostia, una ambulancia Pues eso, que igual hago un vídeo de hablando del casco Es el top de la gama teórico De la casa Sark Que bueno, que se utiliza en MotoGP y superbikes. Y la verdad es que, según dicen, no hay diferencias entre lo que se vende en tiendas y lo que pueden utilizar los pilotos de MotoGP o de Superbikes. Y la verdad es que me he estado mirando unos cuantos vídeos sobre este casco antes de comprarlo. Pero claro, todos los vídeos te explican las cosas buenas y bonitas y fantásticas porque son vídeos hechos por gente. Por gente de que tienen tiendas, sí ya, me acabo de marcar un file, ahí saliendo con la moto es que está más fría que el copón. Pues lo que estaba diciendo, que quien suele hacer estos vídeos de, de material deportivo, de ir en moto, de cascos, botas, ropa, monos, guantes, pues suele ser gente que tiene las tiendas o son franquicias o llámale como quiera y a ver, a ver, lo único que pretenden es que pues vayamos nosotros con nuestro dinerito y compremos pero como yo soy un <risa> tío independiente pues yo voy a contar las cosas buenas y las cosas malas cuando haga un vídeo sobre un producto Así que... Si se está grabando bien el audio Quiere decir que voy a hacer un vídeo sobre el casco Lo primero que yo buscaba en un casco Que fuera ligero, que tuviera poco peso Lo siguiente, pues bueno, que fuera de doble D Que a mí me gustara en cuanto a colores Lo primero que notas con este casco es que Oh, es fantástico como aísla del ruido Aísla muchísimo Es una de las cosas buenas junto con el peso Que tiene este casco Y bueno, es un casco que tiene La peculiaridad De que la visera Pues lleva un tratamiento Antirrayas, que eso está bien Pero también un tratamiento antibao y no viene con pitlock, al contrario de lo que vi en un vídeo explicando de que venía preparada para el pitlock. Mentira, no viene para el pitlock, preparada para el pitlock. Viene con un tratamiento supuestamente antibao, que es una castaña, señores de Shark. A ver, es un casco que está pensado para circuitos, sí, pero la gran mayoría de nosotros uh, solemos tener normalmente un casco que lo usamos, tanto para ciudad como para circuitos, carreteras, viajes, si no tenemos ahí 10 cascos que dices, hostia, a mí me pongo el de los lunes, a mí me pongo el de los martes, ahora me pongo el del casco de los domingos, no. Y es un casco que el tema de la visera, para circuitos genial. Pero a la que vas por ciudad y te tienes que parar en un semáforo, no es que ha acabado, es que se hace como una condensación en la visera. Porque claro, yo... Yo sudo y yo transpiro. Pues a ver, en la parte negativa... Está el tema de la visera Para ir solo por ciudad ¿eh? Otro fallo en la visera tremendo Para el día a día Es que lleva un cierre de seguridad que es imposible de abrir cuando vas con guantes. Tienes que quitarte un guante para abrirte la visera si la llevas herméticamente cerrada. Pero bueno, esa es la ventaja de tener una visera que es, vamos, hermética al 100%. Yo creo que casi hasta se puede hacer buceo con este casco debajo del agua. Y por cierto, en Instagram he puesto una foto de cómo disimular el cuenta kilómetros para que no se vean los números. Bueno. Y en castellano, race R Pro. Hola, a tomar por culo la tuerta. Chan. Chan. Tienen un poco de mierda. Bueno. Así tapan más el sol. Saludos, Ramos <tose>